Lo que más bien el gobierno nacional ha hecho es prevenir y tomar medidas y acciones con bastante antelación para prepararnos justamente contra la crisis. Algunos datos que corroboran las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Veamos. Bolivia cuenta con un colchón financiero de 14.474 millones de dólares. Entre los recursos de las reservas internacionales netas, el Fondo de Requerimientos de Activos Líquidos, recursos del Fondo para la Revolución Industrial y los fondos para la protección del cliente y del asegurado. A esto se suma el impulso al sector productivo con una serie de normas, pero sobre todo la diversificación de ingresos con la creación, impulso y consolidación de las empresas públicas del Estado, como SER, Boliviana de Aviación, La Bol, la empresa boliviana de almendras, Kipus y mit Bolivia está bien, seguimos creciendo y eh, prueba de ello es que eh, los indicadores económicos que he mostrado han sido de muerte.